Residentes en la comunidad de Caneta del municipio de Tenares se quejan por el mal estado en que se encuentran sus carreteras y caminos vecinales. Afirman sentirse olvidados por las autoridades, las cuales, según sus declaraciones, solo los buscan al acercarse las contiendas electorales. Bueno, eso no sirve, la carretera aquí los gobiernos se han olvidado de ella, porque aquí nomás se oye la cosa cuando en política. Cuando en política que eso es lamentable, una carretera que es tan productiva como estos esto sitios de Canete. El Canete es productivo. Canete se da la naranja, se da el cacao, se da el café. Se, aquí se da todo, lo que usted siempre se da. Es el mejor sitio de, para vivir, pero sin carretera no, no somos nadie. Como yo te diría, yo siempre vivo de mi motorcito, conchando, siempre vendiendo mi mercancita. Pero casi estoy que a puro coñazo, porque cuando bajo la primera vez en la mañana, ya en la tarde no puedo bajar, porque la calle no sirve. Y además de eso, es como te estaba diciendo Isidro, que, ¿cómo te diría yo? Aquí se va uno donde quiera, a toda parte uno va, para que ayuden a uno. No queramos que no, nadie nos ayude a nosotros. Es la calle lo que queramos para uno poder traficar, vendiendo, vendiendo su ahí En cámara, Yurel González, para NTN, Yoani Cordero.